el podcast más pirata de las redes, su podcast favorito en el que semana a semana estamos eh, conversando, dialogando, platicando con lo más, los personajes más importantes de la escena experimental, pues de, básicamente de Latinoamérica, pero en esta ocasión estamos rebosantes de felicidad porque es nuestra primera invitada en los dos años del podcast que es del otro lado del charco, como diríamos acá, de ma, allá en del Norte, allá, y muy al norte, por allá, por casi esquina con donde está usted, Maestro Bunt, Allá en Montreal, es. casi esquina con Montreal, tenemos una super invitada que nos eh, acompaña en esta ocasión, pero antes de saludarla para terminar de hacerla eh, de, de emoción para que terminar de, de, de darle suspenso a la presentación quiero dar la bienvenida formalmente a mi querido amigo Antonio Bum que sigue pues, eh, dudando si se queda o no en Montreal si se consigue la visa canadiense si se casa si no se casa yo digo que se case maestro Bum cómo está yo yo digo que no eh, <risa> pues, eh, pero ven, aquí estoy todavía en estas frías tierras del norte, todavía la primavera se niega a hacer su aparición formal, todavía está haciendo algo de frío, lo cual me gusta bastante porque ya no está nevando, entonces... Pero bien, estoy todavía así, efectivamente, en la, la disyuntiva de Me voy, me quedo qué hacer, pero mientras tanto disfrutamos y platicamos con los creadores y las creadoras de Pues quienes han participado en, en, en, en el festival, en el Tracinema, y pues eh, sí, efectivamente, es nuestra primera invitada digamos internacional, porque como lo he dicho muchas veces, yo siento que Latinoamérica es más bien una extensión de, de mi propio país, entonces no me siento extranjero ni me siento se, se, se, lejos de, eh, entonces pues ahora, ahora pues tenemos una mitad de, más al norte y nos gusta mucho poder charlar también con, con creadores y creadoras de otras partes de, de, de, de este mundo de este mundo y sí, particularmente porque pues aunque son nuestros primos los, los, los norteamericanos como históricamente se, se, se dice pues sí tienen una manera muy distinta de, de ver del mundo ya decíamos tenemos desde el mismísimo estado de Nueva York en Queens y si Maldo no, eh, recuerdo está con nosotros Claire Kinen, que vamos a hacer un esfuerzo por ella hablar en español, porque no es, evidentemente no es idioma nativo y estamos muy contentos de que nos acompañe y que se haya atrevido a hacer el podcast en español. ¿Cómo estás, Claire? Muy muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy feliz de hablar con ustedes y sí, soy muy fan de otra cinema. No, pues gracias a ti por por darte el tiempo de platicar con nosotros. Estamos buscando esta forma de también extender nuestras, nuestras fronteras, de, de, de traspasarlas, porque como bien dice nuestro boom, de alguna manera con Latinoamérica pues sí tenemos lazos estrechados ya de tiempo atrás pero eh, lo que sí podamos, podemos a lo mejor quizá no hablar el mismo idioma con, con, con otros países, como en este caso eh, Estados Unidos pero tenemos un lenguaje que nos une, que es el lenguaje de cine experimental entonces, a través de eso, eh, yo creo que pues, ¿qué más? ¿qué más nexo con, con, con los creadores que, que este? Claire nos, eh, nos hace muy felices tenerte por acá porque eh, pues, conocimos su trabajo el año pasado en el festival, en la edición número 11 nos compartiste un eh, hermoso y muy breve cortometraje que se llama How to Film a mi inglés acá eh, no, no, no me falla y el nuestro mundo me regaña, significaría algo así como cómo filmar un suspiro. Algo así. Entonces, es un video poema, lo cual eh, también lo hizo, lo hizo lo destacable. No, déjame te cuento, Claire, que ni Antonio y ni yo tenemos. Nada que ver con la selección de las películas, porque eh, para eso tenemos un grupo de amigos y colegas, ellos son los que deciden qué películas son, las que participan, y, eh, y la verdad es que le han puesto, le han echado muchas ganas, y eh, eh, el nivel de, de, de la edición pasada fue altísimo, entonces, bueno, estamos muy contentos de haber conocido su trabajo, y pues queremos que nos cuentes, eh, ya anduvimos, bueno, ya anduve investigando por ahí, y, y es como. Es como, ese, ese es tu, tu, eh, digamos, tu estilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Dónde es hacer hacer videopoemas? Pues, platícanos, ¿por qué? ¿Por qué videopoemas? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿De dónde sale la inspiración? Y ya, ya veremos ahí qué más, qué más se nos ocurre. Bueno, pues yo pensaba que iba a ser un, una cineísta documental y yo estaba intentando hacer un documental que quizás todavía voy a crear, pero va muy lento, así que <ríe> yo estaba intentando a terminar algo, y yo, pensaba, yo siempre he escrito poesía, pero uh, con mucha timidez, <ríe> y, y, con todos mis poemas, no sé, uh, escondidas <risa> y que yo no tenía mucha confianza en intentar publicar mis poemas, pero yo tenía esta idea de tomar un poema y hacer un video. No sabía mucho sobre el, el, el cine y poesía. Um, pero yo tenía una amiga española que me ayudó con un, una poema que uh, he escrito que se llamaba que se llama noche y es en español y yo empecé a jugar un poco con, con el super 8 y con el, la poema y la, al final me, me resultó algo bonito y empecé a trabajar en eso un poquito más y How to Film a Sigh, como filmar un suspiro, fue la segunda poema que, que he hecho y yo creo que me, me sorprendió un poquito que he encontrado este, este trabajo, es que me gusta mucho pero no fue mi plan. O de alguna manera, es el resultado de la serendipia. Sí, yo creo que sí. Y, y en, en un momento cuando yo estaba intentando a no empujar tanto, es que y con todo lo de... Es difícil, es muy difícil encontrar los fundos para hacer algo más largo. Es muy difícil intentar a, a terminar algo más, no sé, más completo, creo, pero con la poesía, es muy divertido jugar un poquito. Yo puedo ir muy lento. Yo tengo uh, todos los recursos que necesito para terminarlo. Así que va con mucho más flu fluidez, ¿se puede decir eso? Uh -huh, uh -huh. Y va, va más fácilmente. Y no sé si siempre me va a pasar así, pero en este momento de mi vida es algo que que me motiva mucho y por eso es que tiene mucha alegría. Aunque mis poemas tienen, son bastante melancólicas, <ríe> el proceso es muy, uh, muy lleno de, de alegría y diversión para mí. Es algo que, que, que me gusta, me motiva. No es um, algo bastante uh, triste ni, ni melancólico, pero, pero las poemas sí. <ríe> Nada que esté filmado en Super 8 será triste, maestro Bunt, ¿no? Pues, pues, por, lo menos el, pues por lo menos el proceso yo lo encuentro, como dicen Player, bastante, bastante divertido ya no El Super 8 a mí me encanta, la verdad, es un formato eh, que, que yo creo que tiene todavía mucha vida. ¿Qué te, qué te llevó a usar, a usar el, el Super 8? ¿Por qué usar el Super 8? en particular en estos trabajos, porque Noche también está rodado en Super 8, si no me equivoco. No sé si Paper Plate también está en Super 8, pero pero Noche sí, no definitivamente está en Super 8. ¿Qué te gusta del formato? ¿Por qué el Super 8? Pues, Paper Plate, yo filmó, fil filmé con mi móvil. Um, pero Noche y, y How to Film Asai, los dos son, son con Super 8, Super 8, y, um, yo no, La verdad, yo, yo estaba intentando a recordar por qué quería tener esta cámara de Super 8, pero, pero la verdad que no, no puedo recordar por qué. Pero conocí a un... un uh, ¿Cómo se dice? Director de fotografía. Like a DP y estaba trabajando antes en una serie, uh, era un trabajo, yo era trabajando como uh, productora asistente, producer aso asociada y pues no sé, yo este, este hombre tenía un, una cámara de Super8, no, um, no en el set, pero él está, nosotros estábamos hablando de eso y él me, me escribió instrucciones para encontrar una cámara por ebay y fue, fue muy simpático, es que él no, él estaba compartiendo todo su su uh, knowledge, cómo se dice eso, uh, todo lo que sabía sobre el Super Con, uh -huh. sí así que yo quería probarlo, pero lo que me gusta es que... Y también yo tengo un poquito, un poquito de miedo, sobre todo digital. Así que con mi móvil era muy fácil, pero comprar un, una cámara digital y firmarlo bien y tener a nivel que quería, me, me daba más miedo el, en este momento. Así que yo pensaba, ok, voy a probar eso. Es bastante fácil el, el Super 8, aunque y, y lo, los, uh, todo le resulta muy bonita, es que no, no toma muchísimo… Uh, ay, estoy, estoy olvidando todo mi español, skill. No. Así que fue, fue una manera de empezar a usar una cámara a mí misma sin tener miedo. Y además la, la estética, ¿no? Bueno, a mí lo que me, me gusta mucho del Super 8 es esa estética, el grano, el, el, la textura, y creo que a tu cuerpo le da un, le da un plus. Si lo hubieras sí, hecho, la textura es hermosa y no, no sería lo mismo si fuera un móvil sí, o eso, una, algo digital. a eso iba. Si, si tú lo hubieras hecho con tu teléfono, no tendría ese tono tan, tan distintivo, tan, tan bonito, que lo hace más atractivo. Aunque se lo hubieras puesto digital, se nota, digo, se notan estos efectos. Eh, y, y, y es la, la gran... Así que en este podcast nos hemos pasado la, cada capítulo alabando las maravillas del cine experimental, alabando las maravillas de, de, de jugar con, con formatos eh, en teoría obsoletos y cómo, le, le, le, cómo puede nutrir el trabajo, ¿no? El trabajo creativo y que como no se lo pueden permitir todos los cineastas, ¿no? Que somos, así que tenemos esa gran ventaja en relación con los cineastas tradicionales, porque pues ellos como dices tú, una cámara y tiene que ser, tiene que quedar perfecto y pues, se tiene que ver en ultra 8K, porque digo aunque tu ojo no lo no distinga el 8K del 4K, pero bueno ellos, ellos andan por esos rumbos y afortunadamente nosotros nos podemos eh, dar el lujo de usar una cámara que incluso pueda tener el visor o el, el, el, el agujerito por donde pasa la, la película rayado, entonces eso le va, a dar una, le va a dar rayas a nuestra película y luego lo que pasa en el revelado etcétera, ¿no? son un montón de cosas que pueden estar fuera de nuestro control y que le dan una magia especial a, a las películas Claire, cuéntanos eh, por qué eh, elegir como contar estos Digo, un video poema, pues a veces. Hay películas que son poesía, ¿no? Poesía pura. Películas de ficción que son poesía pura. Tienes que ser un gran maestro del cine para poder lograr esos niveles. porque el cine experimental? Digo, no sé, a lo mejor dices si que quería hacer, docu hacer documentales y quieres si trabajar trabajando en un documental. Eh, ¿Qué fue lo que te atrajo del, del cine experimental? Qué, qué buena pregunta. <risa> Ay... A ver si lo, lo puedo decirlo en español, yo, yo voy, a, voy a intentar. Yo creo que, no sé cómo es en, en México o en Latinoamérica tanto, pero aquí en los Estados Unidos, yo creo que todavía estoy intentando a saber lo que pienso sobre uh, el mundo del cine documental. Y Yo creo que es. Es algo interesante porque es un parte, um, por un parte, es como, a uh, ver la palabra, uh, periodismo okay. y también a um, entrenamiento, así que, yo creo que a veces eso este línea es un poquito uh, nublada uh -huh, uh -huh. y la gente, y, y tenemos este, un problema con, no sé, que la gente piense que todo, todo, todo el documental es verdad. Y yo creo que, que a veces sí son, son muy. Uh, uh, reales. Reales. Y también. Pero a veces no. Y, y depende de, de muchas cosas. Y, y hay que, que verla, verlos con, con un ojo muy crítico. Pero yo también después de trabajar en pues no son mis documentales, pero en los documentales de otros, yo quería un poquito más espacio desde este mundo y lo mío. Yo estaba pensando, ¿qué quiero hacer? Y yo creo que, pues como el cine narrativa y como la poesía puede ser la, una versión del, de la verdad más, más cerca a la verdad que un documental, quizás. Y con el experimental hay mucho espacio para uh, crear y explorar un poco ideas y tomar tiempo y quizás uh, ir a otro lugar y, y yo creo que cuando la gente no está mirando algo con la expectación que algo va a ser la verdad, están más abiertas a otro otra, otro tipo de viaje y eso me interesa mucho sí tienes toda la razón en realidad salvo de, de lo que nos tiene aquí no maestro Bunt? El, el asunto de la libertad creativa la, la experimentación no o sea no todo está aunque ya todo está inventado ya nada es original ese es el eslogan del, del podcast sí hay yo pienso que hay más, más espacio aquí para poder eh, eh, darte tus libertades y poder explorar otras, otras eh, áreas de, de, de creatividad para darle. Hay muchas posibilidades, ¿no? Tu película, si lo que decíamos, si lo hubieras hecho con un iPhone o con una cámara profesional o si tu película es super 8 después de filmarla y, y, y la, se te ocurre enterrarla unos tres días en una maceta o intervenirla, o sea, hay un montón de espacios, o ¿no? sea, puedes ahí eh, generar otros, otros discursos que difícilmente la, la construcción de una película tradicional te, te da tanta tanta riqueza no tanta tanto espacio uh, ahora me gustaría preguntarte Claire, digo si sí sabemos perfectamente no nos no nos engañemos la realidad de, de, de los Estados Unidos a nivel social, político, económico, sobre, sobre todo económico, es otra distinta al resto de nuestros países de Latinoamérica en ese sentido me gustaría preguntarte a ti como mujer, cineasta experimental creadora qué, qué tan complicado o no es encontrar espacios, por ejemplo para, para exhibir tus trabajos para crear, para encontrar apoyo digo acá nos estamos, somos 20, 20 colegas y nos estamos peleando por los apoyos que son muy poquitos y bueno sacamos las uñas, ¿no? Para que nos toque, aunque sea un poquito. En otros países, digo, ahorita no está nuestra amiga y co conductora Camila Perales, está en Bolivia, y ella pues sí, allá no hay nada, ¿no? O sea, nos cuenta que allá es, o sea, para la creación experimental no hay a veces ni siquiera espacios, ellos son los que los tienen que generar, ellos son los que tienen que trabajar doble, del doble o del triple. Para ti, para como artista experimental en, en Estados Unidos, en Nueva York, bueno, o sea, creo que ahí está, es una de las de las mecas, ¿no? De donde surgieron muchos movimientos experimentales. Eh, yo creo que hay más eh, eh, cineastas experimentales en Nueva York que toda Latinoamérica, no sé, pero cuéntanos, cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo está el asunto para las mujeres, Claire? Pues a mí me parece el puesto que yo pensaba que todos los cineístas experimentales estaban en México. <ríe> y que aquí que yo estaba la única. <ríe> ¿Dónde Mira, estamos? No qué sé. Curioso. Qué curioso que tengamos esa percepción. <ríe> sí, sí, yo tenía la percepción que era México y Alemania, y nosotros los Estados Unidos, no sé dónde estamos, pero muy baja en este... Um, categoría que yo no he encontrado fondos ni mucho apoyo aquí que tampoco festivales y la verdad que especialmente con pues con noche y también con how to film a side uh, he encontrado muchísimo apoyo en México que me, eh, México es un lugar muy muy especial para mí y um, he tenido el privilegio de estudiar en México cuando, hace mucho ahora, pero cuando yo tenía 16 años, er, 17 años y por un, algunos meses y uh, tengo memorias muy, muy, muy bonitas de, de México. Pero sí, he encontrado apoyo de los festivales en la Ciudad de México y también en Berlín y otras partes de Alemania. Pero, y, How to Film Masai se estrenó en Nueva York en un festival, solamente uno. Así que, no sé, todavía estoy buscando esta comunidad de aquí. Yo creo que, yo creo que hay un mundo de, de, de cine experimental aquí en los Estados Unidos, no tanto cine y poesía. Pero yo todavía estoy intentando a sé, uh, encontrar mi parte de este mundo, cómo participar. Pues, eh, lo que pasa es que tenemos esa visión incluso histórica, ¿no? Está el, el, el, el, el colectivo de cineastas de Nueva York que juntó esta distribuidora, Lycon. y, y, y bueno, en, en Nueva York se dieron un montón de movimientos de cineastas, estaba Warhol, estaba el, el Eren, o sea, al que tú me digas, no y luego del otro lado en Los Ángeles también ahí ahí está hay espacios como el Red Cat, la propia academia que restaura, se dan el lujo de de los ser los pocos lugares del mundo donde restauran cine experimental, o sea como que sí tenemos esa visión de que allá en, les importa un poco más, hay, hay festivales, ¿no? De, de, de, de todos los tamaños en, en Estados Unidos y acá bueno, pues, somos poquitos, hay como en México hay nosotros ya tocamos para la edición 12, pero por ahí hay un par de, de, de festivales más. Eh, este de videopoesía que tiene, que es donde estuviste, que oh, ahí tiene un par, dos o tres ediciones, que es relativamente nuevo Y, en, y hay lugares en Latinoamérica donde, incluso por ejemplo, Bolivia, Paraguay, no tienen un festival de, de cine experimental. ¿no? Pues a lo mejor por esa cosa de, de, de la tradición pero seguramente encontrarás encontrarás si no, pues vente a vivir a México no hay problema acá, acá siempre estamos contentos de recibir de recibir gente y, y no sé maestro mundo ahorita me está surgiendo la duda allá usted en Canadá cómo están las cosas está haciendo cosa? es muy buena pregunta también eh, hay hay como hay hay movimiento sí hay um, hay varios personajes importantes, al menos conozco el área de Montreal un poco, hay personajes importantes, pero siento también que hay como una cierta, eh, pues no sé si sea reticencia de colaborar, como que hay no hay un sentido tan grande de la de comunidad. Eh, está como muy muy desperdigado y la gente cada uno trabaja como en sus proyectos pero no es como en méxico que te invitan no oye voy a proyectar tal cosa o voy a trabajar en tal cosa eh, ayúdame con la cámara apóyame con tal cosa si preguntas te responden pero no hay una mayor eh, no hay un mayor acercamiento, ¿no? ¿no? hay como un ofrecimiento de decir Ah, pues si quieres te ayudo. Yo, y siendo que, que yo creo que en todas partes es difícil encontrar apoyos para el cine experimental, específicamente hablando de ello. Aquí he visto varios apoyos. No, no, no soy, no soy... Eh, no soy, ¿cómo se llama esto? Si no, no soy parece que no soy digno de ellos porque no soy, no soy residente permanente ni tampoco ah, okay. estadounidense eh, yo pensé que porque México, tu cine no era no era tan elevado no y, y en México pues ya sabes cómo está la cosa y pues, no me apoyan pues, eh, pero pero yo creo que yo creo que eso es lo que he notado no como que si hay un si hay una no sé no sé a qué se deba si hay una cierta distancia que es estar borrando como esas barreras, como muy poco a poco, como que hay un protocolo, como que hay ciertos pasos para empezar a ser conocido, o sea, si sí hay apoyo, si sí la gente te, te recibe, pero no es como de inmediato, ¿no? Es, es como un muy lento el proceso. Eso que me está desesperando en cierta forma, pero bueno, el programa no es sobre eso, ni sobre mis traumas. Eh, pero pero, pero, pero hay, hay espacios, hay espacios. Sí hay varios espacios interesantes. Eh, eh, sí hay una cierta apertura eh, mayor. Y, y sí se, se ven cosas muy, muy interesantes. Pero sí, lo es cierto. Lo cierto es que a nivel, sobre todo como de producción, si sí hay una cierta, cierta renuencia, tal vez en el sentido de la, de la exhibición, pues sea un poco más abierto, ¿no? Lo cual considero un poco paradójico, y, y, y sí, ya me estoy haciendo de algunas conocencias aquí, pero sí ha sido como... Relativamente lenta, ¿no? Yo, yo no sé, maestro, Bunt, usted no se regresa a México hasta que no hagamos una edición de Ultracinema en Montreal. Ya una vez que hagamos Ultracinema en Montreal, ya usted puede hacer de su vida lo que usted quiera. O sea, hay que, bueno. hay que empezar a hablar de, de ya, porque bueno, pues, ya, ya, ya, ya, lo, ya lo. Por eso, ya lo platicaremos en otra ocasión. Ahorita eh, se me ocurre otra pregunta, Claire. Eh. Que, ¿Cuál ha sido el, el impacto, en, eh, más, bueno más bien la recepción de tu trabajo? Porque otra de las, de las virtudes que siento que tiene eh, en, en el cine experimental es que las películas pueden durar lo que se te plazca. ¿no? En tu caso, tu película es muy breve, dura apenas un minuto, pero en ese minuto logra, logra su objetivo. Yo creo que más larga, más corta no, no era necesario. Es exactamente lo, lo que tenía que durar. Y a veces colocar este tipo de trabajos no, no debe ser sencillo, no, no debe ser, eh, no, no sé cómo te fue, cómo, cómo lo recibieron otros festivales, qué tal, este, qué tan complejo es eh, desde tu perspectiva para un trabajo como el tuyo. La pregunta es sobre los, los festivales y cómo han recibido el trabajo. Pues... He tenido la oportunidad de ir a dos festivales en persona, así que no sé bien cómo la gente recibe mi, mi poema. sino, uh, Pero uh, así, así que no, no estoy bien segura, pero uh, es Like how would you say it got into many festivals? Eh, lo, lo aceptaron en muchos. Lo, lo aceptaron bastante. Me sorprendió, <laughs> y así que yo creo que, que eso es un, un signo de una, una buena recepción. Mm -hmm. pero, pero no sé. Uh, la, la verdad que yo, yo creo que es tan breve que después de mirar muchas películas y muchas obras, la gente a veces no, no recuerda bien cuál era. Pero, pero creo que, que, que ese poema ha recibido una, una buena recepción Claro, claro. Y eh, se, se me fue el avión nuestro bueno ahorita que apagó la cámara, no sé por qué, como efecto mágico. Tenía otra pregunta justo para... Seguir sobre el tema, pero se me Perdón, cruzaron, no, me no, cruzaron no, los me cables. No, no está bien. Eh, bueno, ahorita me acuerdo de lo que te quería preguntar, Claire, pero eh, es un proyecto pandémico, por lo que, que alcanza a entender. ¿Cómo, cómo pas, pasó para ti la pandemia? ¿no? También Ahora sí que ahí también en esa cuestión creativa, creo que hasta el de eso, la y tal tuvo ventajas porque eh, pues, surgieron cosas como, este, como la tuya no de hecho debíamos haber hecho la edición de este año o la del año anterior algo así como cine pandémico no o sea las cosas maravillosas que se sintieron en la pandemia eh, ¿cómo, cómo estuvo ese proceso para ti hacer hacerlo durante la pandemia sí es interesante porque todo Todas las imágenes que están en, en How to Film Side. El principio con este uh, reel, Super 8 reel. Um, ¿Qué es la palabra pero La cosa de Super otro que, que el, se... <ríe> el carrete. El carote? Carrete, carrete. Carrete. Ah, sí. Con este carrete, yo iba a filmar todo el año. Yo pensaba que, ok, yo voy a hacer algunos segundos de cada mes, y va a ser muy divertido, una mirada al año muy rápida. Y pues imagínate, 2020 no era el año para hacerlo. Yo creo que no, no iba a ser un, una mirada atrás muy divertida ni bonita. Fue un año bastante difícil para todos. Y, y así que yo empecé a hacerlo, pero... Después de un rato, eran, no sé, mis plantas. <risa> y no había mucho más, las nubes. Pero por eso yo tenía algunas de esas escenas muy, muy de casa. Y yo creo que al final, uh, justo con, con, con este poema, que era algo que yo he escrito separado de, de filmar, Uh, cuando yo empecé a juntarlo todo, yo tenía que escribirlo otra vez para uh, juntar mejor con, con las imágenes y resultó algo diferente, algo interesante y yo a mí, yo trabajo como productora de videos durante el día, así que trabajar sola y tener la oportunidad de Hacer todas las decisiones para mi obra sin, uh, las, sin opiniones de otros, sin tener que hacerlo porque el director uh, me, me mandó a hacerlo. Eso me gusta mucho, este, este, perderme un poco en mi trabajo. Pero, pero la verdad que después de muchos años de trabajar sola, yo estoy en este momento buscando más las opiniones de otros y las oportunidades de colaborar. Yo creo que es importante para crecer. Así que yo tenía este rato de disfrutarlo, pero yo creo que al final, como todos después de, de tanto tiempo solo, todos estamos uh, en este momento de... De querer conexión y, y, y disfrutarlo más, así que fue, fue yo creo que fue bien, estoy sorprendida que tenía la capacidad de crear algo, pero, pero ya ahora quiero, quiero quiero um, abrir mi mundo un poco y, y mi proceso. Sí, qué, qué cosa, ¿no? La, la verdad es que sí fue un año, el 2020 en particular, que fue, nos sorprendió a todos, nos agarró prevenidos, y bueno, ahí algunos pudimos más o menos solventarlo, pero este, eh, por el lado positivo, lo, lo, lo que nos trajo fue poder redescubrir estas. De hecho, el podcast, eh, tú no sabes esta historia, Claire, surgió en la pandemia, ¿no? Así que, ¿qué hacemos nuestro boom para no volvernos locos, no? O sea, ¿cómo nos entretenemos porque por pues, pues, bueno, así que este, el maestro vino en Canadá y pues, no no íbamos a estar hablando por zoom nomás más para contarnos chistes entonces vamos a hacer algo y surge el podcast surge eh, posibilidades pues, de conocer la verdad ha sido un camino muy muy muy interesante poder conocer qué hay detrás eh, de, del, del, del proceso creativo de, de, de, de cada uno de los invitados y eh, tratar de contribuir a esta cuestión de, de de que el cine experimental pues en realidad es, eh, puede ser accesible para cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera con tantito interés y con, con ganas de contar algo, una historia distinta, y a veces, bueno, a veces ni siquiera necesita contar una historia, ¿no? Entonces, con, con presentar las imágenes que le parecen bonitas, en, en, en el orden que le parezca pertinente, se puede generar un proyecto personal que eso sí tiene que buscar mucho tiempo, no es fundamental una carga muy personal, contrario quizá a otros a otros cines y, eh, y bueno pues nos, nos dio esta ventaja, no estas herramientas para pues descubrirlas para poder tener conversaciones como las que tenemos hoy, no pues que en otro momento pues igual no no no nos el festival no nos permiten todavía, creo que algún día eh, traer, tener invitados, hacer como las grandes pachangas, las grandes fiestas y traer a gente, y... pero si sí nos permite pues, tener estas conversaciones maravillosas en donde hemos aprendido mucho, no? O no, Maestro Bul? Efectivamente, sí hay mucho, era el, el silver lining de, de la pandemia, ¿no? Por lo menos tener como esta, este acercamiento con creadores y creadoras, pues potencialmente de todo el mundo, ¿no? Entonces, por lo que por lo que nos platicas, que empezaste con el, con el poema escrito y después fueron las imágenes. ¿Ese es, digamos, tu, tu método de trabajo o, o cambia de acuerdo a cada proyecto? ¿O cómo has? Uh, cómo, ha, cómo han surgido tus demás proyectos como noche como paper plate que además paper plate me, me, me impresionó porque son básicamente los objetos que a los, los que son como protagonistas no y, y eso es lo que me, me o sea que es como el pretexto para hablar de, de algo más. ¿Cómo es tu, tu método de trabajo? ¿Es, ¿Depende de cada proyecto o ya tienes como, como un método de trabajo como muy fijo? ¿Cómo, cómo trabajas? ¿Cuáles son tus dinámicas de trabajo? Pues yo, yo creo que cambia para cada proyecto, pero porque siempre tengo una idea de cómo va cómo voy a hacerlo y siempre va diferente, así que no, no creo, yo no creo que tengo un proceso aunque quiero tenerlo, um, pero siempre estoy escribiendo y eso yo hago mucho y, y mi móvil son si no tengo papel y, y lápiz y, y, y boli, pero Siempre estoy escribiendo mucho poesía o ensayos o tal cual cosa y así que a veces he eh, intentado hacer algo con una poema pero la verdad que las imágenes muchas veces me, uh, me hacen cambiar lo que he escrito y yo tengo que, uh, yo intento ser muy abierta a este proceso y no tan dirigida porque al final yo quiero que, que el video, video es lo, lo mejor y que todos pueden entender porque a veces las poemas que escribo son demasiado personales y no quiero compartirlos o quiero cambiarlos un poquito para que sean más universales, no sé, pero, pero sí, cambia todo el tiempo y no sé. No es muy um, profesional, es muy como jugadora, soy como muy niña sobre cómo lo hago y por eso lo disfruto porque tengo que ser muy profesional día a día. Y ese es, otro, y perdón que insista, pero esa es otra de las maravillas del cine experimental, ¿no? esa libertad de establecer tu proceso creativo por proyecto, por... Como hoy tengo ganas y, y lo que tengo ganas de hacer hoy es esto y sea mañana me, me arrepiento de lo que hice ayer, pero me regreso sobre mis pasos, lo corrijo. Eh, y eso es una cosa que no, no, no es tan fácil hacer en otro, en otro tipo de cines. ¿Tienes algún proyecto, Claire? Eh, aprovechando que está abierta la convocatoria para Ultracinema, voy a hacer mi, mi comercial. La convocatoria para la edición número 12 ultra Ultracinema está abierta. Ahí todos los que nos están escuchando, eh, ahorita tenemos eh, la convocatoria. Y pues la verdad es que sí, sí dependemos de sus inscripciones y que nos pues, donen los 10 pe pesitos, los 10 dolaritos que cobramos. Pero pues si alguno que nos esté escuchando por ahí tiene algún trabajo que considera importante y lo quiere inscribir y, y siente que puede lograr llegar a la selección oficial, pues escríbanos un correo y con todo gusto le hacemos un descuento, hacemos trueque, les damos un, un, un, un código para que no paguen, lo que sea con tal de, de que pues, compartan su, su, su trabajo experimental. Perdón, después de este largo comercial, platicándose en, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu, tu siguiente proyecto? Y lo vas a mandar a ultracinema, ¿verdad? Espero que sí, espero que sí. Uh, pues ahora estoy trabajando en algunas cosas. Uh, estoy uh, estudiando, hace, estoy haciendo un postgrado en, uh, se llama Integrated Media Arts, así que estoy haciendo algunos proyectos para mis clases. Estoy cerca de terminar un un proyecto sobre la frontera de los Estados Unidos y México, uh, es más como un ensayo personal, pero bastante poética, pero un poquito, um, eh, yo creo que va a durar ocho minutos, que para mí es muy, muy larga después de tantas obras de un minuto, <ríe> um, pero tenía mucho más, para decidir es una tema bastante complicada y, y seria. Uh, um, también tengo, tengo algunas otras poemas que, que van lentos, ¿no? así que no creo que, que voy a tenerlos li, uh, listos para este año, pero, pero seguro otro, seguro que sí. Fantástico, pues las puertas de Ultracinema siempre estarán abiertas, ya, ya como decíamos, el año pasado tuvimos auto of Fit pero en el 2020 tuvimos Noche también, ¿no? Entonces, ya digamos, ya, ya tienes tu tarjeta de clienta frecuente. Y entonces, este, en cualquier momento, pues, que tengas listo tu, tu, tu trabajo, nos lo, nos lo compartes, nosotros felices de, de, de, de incluirlo. Maestro Bund, eh, pues estamos... Esperando su, su pregunta, cada, cada capítulo el maestro Boom saca una pregunta sorpresa, tiene un, tiene una, un gorro de mago y hace una, una pregunta que siempre saca de balance a nuestros invitados. ¿Cuál es la pregunta de, de este capítulo, maestro Boom? Ay, pues no sé, la, la, la verdad es que... <risa> siempre, eh, siempre hago todo esto de que de, de darle como, como misterio al Maestro Wundt bon y siempre me sale con que su pregunta no, no la preparó. No, no nunca, no, nunca me sale como... como pero eh, en, en particular, la, la, la verdad a mí me, me, me, me, me pareció un trabajo bien bien interesante el hecho de hecho de, de, de en un solo minuto concretar como como todo un sentimiento toda una serie de de, de comentarios que, que la verdad dejan dejan al, al espectador pues con muchas reflexiones pero también con mucha emoción cuál cuál, cuál es el reto de, de, de, de ¿Cómo, ¿Cómo haces para concretar eso? Yo la verdad eh, soy muy envidioso y, y, y envidio mucho envidio mucho el, esta manera, ¿no? Porque el, el, el, con, concretaste la existencia en un instante de un minuto y eso me parece extraordinario ¿Cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cuál es el reto? Porque en un solo minuto lograr lo que lograste en particular en noche y en, en How to Make a, How to film a, site, a mí me parece extraordinario. ¿Cómo lo logras? ¿Cuál es el reto? Eh, es una imposición que te haces. Tengo que hacer esto en un solo minuto. ¿Cómo logras esta, esta este sentido de concretar algo como que sea tan tan fuerte, tan tan potente? Oh, pues muchas gracias por, por esas palabras tan lindas que ¡Qué wow. guau! Muchísimas gracias. Pero, um, pues, con How to Fell usé mi propia voz para narrarlo. Y, como todos saben, escuchar a su voz muchas veces cuando estás editando, pues te cuesta, ¿no? Así que, si usas tu voz vas a querer que, que sea corto, pero estoy bromeando, pero no tanto, porque la verdad que son tan personales que yo creo que para mí si fueran más largas, no, yo me, like, I get sick of myself, ¿cómo se? Yo, canso, canser, yo voy a cansar de mí misma. Si quedo en este mundo por demasiado tiempo porque las emociones son pesadas <risa> y están llenas de, no sé, es que yo necesito, yo creo que este uh, intens, intens, intención, intención de parar después de un minuto me ayuda a no cansar de mí misma, la, la verdad. Eso, eso es... Y yo creo que también con la poesía y lo experimental ayuda a la, la gente que, que no es parte de este mundo a entrar a este mundo por un gratuito, porque no, no van, a, si cuando una persona ve que solamente dura por un minuto, y dice, ok, yo puedo hacer eso. Así que okay, yo creo que ayuda a la gente a explorar un poco. Quizás van a mirar un poema cuando no tiene ganas de mirar una, la poesía. Así que creo que un minuto ayuda con eso. Es algo, y también es divertido. Dice, ok, tiene que ser solamente un minuto y punto. Sí, coincido con el Maestro Bunte, que eh, justo es un ejemplo, ¿no? De repente la, la gente se, eh, en general, ¿no? En la creación eh, piensas que, bueno, tu película tiene que durar cierto tiempo o incluso de, te ponen limitaciones en algunos festivales que no dure, si es corto, que no dure más de 30 o de 25. Eh, los mediometrajes, de repente la gente no, no los logra colocar porque duran entre... 30 y 50 60 minutos o sea tal como eso de la duración también te puede poner en problemas pero eh, el, el, y este tu, tu trabajo es un ejemplo de cómo en un minuto puedes lograr eh, decir todo lo que querías decir y, y transformar de alguna manera pasarle el mensaje al espectador y la eh, cosa que luego películas de Hollywood no, no, no consiguen en más de dos horas, ¿no? O sea, tú puedes ver una película de, de estas, que, que acá le llamamos palomeras, esas que puedes comerte la, la bolsa completa de palomitas, y no, no te dejó nada, no te transformó, no, no no no, te, no, no, no, saliste exactamente igual, solo que con dos horas de vida menos. <ríe> y películas como la tuya que duran un minuto y logran dejarte pensando, si logran... Eh, eh, como dices tú ya hicieron una acción, acción poética. Se pusieron a ver un poema, aunque tú no quieras, <ríe> aunque no estabas preparado. Entonces eso e e insistir también en, en, eh, en, la, en lo, lo, lo fantásticos que, que, que las herramientas del cine experimental que el cine experimental te puede se puede proveer Y pues gracias Claire por por hacer estas películas tan maravillosas y so sobre todo. Gracias por compartirlas con UltraCinema, ¿no? Con el público de UltraCinema que ha podido eh, eh, pues, eh, admirar su trabajo y, pues, eh, pues nada, ya estamos llegando al, al, al término de, del mismo, del mismo capítulo, perdón. Y me lagraron mis perros que se me va el avión. Perdón, yo no puedo hacer dos cosas a la vez, tengo que estar concentrado <ríe> en lo que estoy haciendo, si no se me va el, el hilo. Pero bueno, nos gusta cerrar Claire el, el, cada capítulo con un pensamiento positivo, ¿no? Algo que, que, que, que contribuya a, a mejorar este mundo de alguna forma. Entonces me encantaría preguntarte, además de que tú no des tu, tu propia reflexión, ¿cómo, tú, qué consejo le darías a, a alguien que quiere empezar a hacer películas las que sean que no tengan miedo y pues es eh, eh, a ver cómo, cómo lo diría eh, que nadie tiene que darte permiso si tienes una idea, si querías, tienes la motivación, eso es suficiente, ya se puede. No hay, porque y se puede romper estas reglas y, y no hay, yo creo que a veces estamos esperando para que otra persona viene y nos dice, ok, puedes, pero yo creo que lo, lo, lo bonito del, del mundo experimental es que no hay reglas. Cualquier persona, como uh, estabas diciendo antes, cualquier persona si tiene una idea se puede hacerlo. Así que no tengan miedo, si quieran, se pueden. Fantástico, Claire. Sí, la verdad es que a veces es solo atreverse, ¿no? Y, y puedes hacerlo, sí. sí. Tienes una cámara de Super 8, si no tienes la cámara también lo puedes hacer. Puedes hacer con tu celular, puedes ir a YouTube y bajarte dos o tres archivos y con eso armar una película. Entonces en realidad no es, este, a veces ni siquiera es necesario filmar para hacer una, para contar. No necesitas ir a la escuela de cine. ¿Tú estudiaste en, en alguna escuela de cine, creo No. He, he hecho muchos workshops, pero fue oh, sí. el de cine, no. Bienvenida al club. Nadie de nosotros estudió en la escuela de cine y, sin embargo, hemos hecho cosas eh, interesantes y muy creativas. Y tampoco necesitan ir a la escuela de cine, ¿no? Tampoco es necesario. Bien. Entonces, bueno. Fantástico, Claire. Eh, maestro Bund, su, su pensamiento ya final para cerrar este eh, eh, muy bonito capítulo. Pues eh, nada más a, a agradecerte, Claire, por tu tiempo de. de, de de charlar con nosotros y, y por, y por tus, tus películas. Yo la verdad es que he estado viendo en particular How, How to Feel Masai un par de veces más y cada vez encuentro más cosas interesantes y que mueven a la reflexión. Lo que dice Micha es, es cierto, ¿no? De pronto estas películas de dos horas que no te dejan nada, pero yo sigo en verdad impactado por... Cómo pudiste concretar algo en un minuto y además ¿no? que ese minuto se queda en uno, ¿no? eso es, es extraordinario y son, son eh, eh, insisto, son el tipo de películas que a mí me gustaría hacer, ¿no? Entonces, muchas gracias por, por, por charlar con nosotros, por, por eh, compartirnos estos trabajos eh, eh, y pues. Pues nada, pues ojalá, ojalá en lo futuro podamos eh, charlar de nuevo por, en, en, eh, de tus, tus trabajos eh, próximos, ojalá también se puedan ver eh, en alguna edición futura de, de ultracinema y pues, y, y pues nada, pues muchas muchas gracias, me quedo con, como con muchas reflexiones en torno de la palabra, de la imagen y pues eh, nos veremos en el próximo capítulo en la próxima emisión porque es un romántico, maestro un, un romántico y un nostálgico, y ahorita que anda aguitado, seguramente el trabajo de Claire le, le recordó su propia cama, me imagino que eso, eso también lo y, y, y aquí todavía no tengo cama entonces, no, pues, bueno también, también, también tiene que ver también tiene que ver bueno, maravilloso, pues Claire, la verdad fue un placer poder platicar contigo agradecemos muchísimo que te hayas dado tiempo de, de visitarnos aquí en el podcast, nada es original. De, deseamos que eh, pues que tus pues, trabajos estén pronto para que nos los compartas y en el momento en el que eh, tus escapes por acá pues eh, es que serás serás bienvenida y sí, pues, queda, queda la puerta abierta para que en el futuro cualquier cosa que, que nos quieras compartir pues ¿no? nos, nos, nos, nos conectamos y comunicamos lo hiciste excelente en español yo sé que te daba un poco de, de temor pero lo hiciste maravillosamente y este ¿Dónde aprendiste sí, español? Eso, ¿Dónde? Cierto, eso, eso también quisiera, quisiera sumarme a ello. Me, me, me encanta el español y agradezco mucho que también hayas, hayas, nos hayas hablado en español. Eso siempre se agradece. ¿Pero no, lo, lo aprendiste en España? ¿Tienes como un acento... Sí, la, pues en México, Argentina, España. Ah, con razón, que hay un acento ahí como, como campechaneado, decimos, como de las tres corrientes. Sí, y siempre he oído las palabras que se usan en un país, en ¿no? otro es que me confundo mucho. Y no, bueno, de repente a los colegas argentinos no los entendemos, pero bueno, así. Pasa. Sí, Tom, ah. mi acento cambia de todo, pero yo también quería uh, decirle gracias a ustedes, gracias por crear esas oportunidades de... No, no solo charlar, pero la oportunidad de compartir mi trabajo y mostrarlo. Eso es el sueño para mí, es que... Y este... Um, estoy pensando de cómo decirlo, pero... Eh, ¿Cómo se dice? Like, the submission fee? La... Eh, el costo de inscripción. Sí, el que para... En, yo admiro mucho a los festivales que se ponen bajas este precio porque es muy difícil encontrar festivales y cuando una persona está haciendo todo sin fondos y sin ayuda, ayuda muchísimo saber que, ok, yo puedo pagar para entregar mi trabajo en este festival y yo recuerdo cuando otra Cinema me escribió que iban a estrenar Noche. Era uno de los primeros festivales que iban a mostrar mi, mi poema. Yo estaba súper emocionada. Yo recuerdo que yo estaba escribiendo a mi, mi hermana por Whatsapp. Wow, este festival en México va a mostrar mi trabajo, no lo puedo creer. Y tener este apoyo con How to Film a Sai. Yo creo que puedo hablar para todos los cineístas independientes, experimentales, poetas, que lo agradecemos muchísimo. Es, es el, el trabajo que ustedes hacen, y yo creo que en adición a tu propia, tus propios proyectos, sus propios proyectos, um, es algo muy bonito muy hermosa y tiene mucho, mucho valor para esta comunidad global que estamos ah, creciendo. Pues gracias, gracias Claire. Sí, la verdad es que es un trabajo titánico que hacemos con muy poquito presupuesto, y lo, y, y, pero también queremos que, sabemos perfectamente que los, los, los creadores de cine experimental pues, lo hacen... Con, con, con su bolsillo, con sus propinas. En caso del maestro, uno es las propinas del de restaurante donde trabaja y así, ¿no? Yo, yo, con los cambios que me quedo cuando voy a los mandados, etcétera, ¿no? Entonces, así, es, así es, se, se, se genera el cine experimental. Entonces, poner cuotas alt, altísimas no, nos iba a, a, a restringir de, de quién puede escribirse. Eh, y, y por otro lado, eh, la pasión es lo que nos mueve, ¿no? La pasión por, por, por brindar espacios, por conocer gente, por ver películas experimentales es, lo que es la, la principal motivación. Te cuento que de, de, los, de las 10 personas que hacemos ultracinema, a nadie le pagamos nada, porque todos lo estamos haciendo así de, de, de pura buena onda, y, y, y porque queremos conocer, porque queremos aprender, y porque queremos abrirle la puerta a esta maravillosa forma de crear cine, que, eh, de otro modo no, no es posible, ¿no? nadie se ha puesto la, la camiseta de, de, de abanderar este cine y nosotros sí estamos muy muy comprometidos. Y por eso, voy a aprovechar para hacer un comercial, esta, eh, este capítulo va a salir cuando ya arrancó eh, el taller, el primer taller del año, un taller que estoy dando yo, un experimental, estamos haciendo un bonito recorrido por la, la historia y la las diferentes eh, eh, formas en las que los cineastas han adoptado para crear películas. Pero a partir de este momento ya están abiertas las inscripciones para otro taller maravilloso que eh, el aquí presente Maestro Boom va a dar sobre cine vertical. Taller de cine vertical. A ver, explíquenos Maestro Boom, ¿de qué se trata eso, de taller de cine vertical? Bueno, La verdad es que es un taller que también es un reto para mí porque yo era de los que bajaban puntos cuando daba clases, bajaban puntos cuando mis alumnos presentaban un video grabado en formato vertical pero creo que tiene posibilidades expresivas que aún no se han visto entonces pues en este taller vamos justamente a revisar y a explorar esas posibilidades tanto narrativas como de experimentación, como multimedia, se puede incluir texto se puede, se puede lanzar en vivo incluso, entonces pues eso básicamente es como... La, la intención de, de dar este taller abierto a todo mundo porque va a ser en línea porque sigo aquí en el muy al norte del continente americano entonces pues va a ser en línea y potencialmente puede puede haber eh, puede haber un público pues, pues enorme aunque el cupo pues es limitado ¿no? entonces, claro pues, les invitamos a todos eh, los que gusten pues, eh, para pedir más informes pero bueno esa es la idea del taller los lunes de mayo y sí, ahí, ahí en el correo ultracinema mx arroba gmail en todas nuestras redes sociales eh, de paso se inscribe, digo se, se, se inscriben al taller y se suscriben al, al canal ya saben que eh, estamos eh, en todas las redes hasta en tinder eh, en TikTok no, porque nos daba un poco de estosor, pero ahora a partir del taller del nuestro boom, creo que vamos a abrir nuestro canal de, de TikTok. Y, y no sé tú qué piensas, Claire, pero creo que hay mucha gente haciendo cine, o algo que pareciera hacer cine experimental, experimentando con las imágenes en, en estas redes, ¿no? No sé si tú tienes TikTok, pero hay un montón de cosas muy locochonas y muy experimentales en, esta, en estas redes. Sí, yo creo que es que yo tenía TikTok, pero perdió un día okay. <ríe> en TikTok y se I had to delete it. Okay, lo yo Tenía que borrarlo porque era ah, perdió mucho, mucho tiempo en TikTok y ahora no lo tengo. Pero sí, yo creo que la cre creatividad que, que la gente tiene para estas redes es espectacular. Sí, caray, sí, sí, sí consume tiempo eh, esto, pero bueno, para también el, el, el, el taller de cine vertical, pues es, busca un poco eh, revisitar estas esta manera de de, de, hacer, de crear imágenes para contribuir a contrarrestar con cosas bonitas la cantidad de horri cosas horribles que hay, ¿no? También te puedes perder ahí en, en ese bajo y oscuro mundo del, del, del cine vertical, pero bueno, el maestro Bund nos va a dar este maravilloso taller para para adentrarnos a la parte bonita a la parte bonita y bueno pues, pues nada nada más eh, ahí está abierta la, la invitación para que se inscriban al taller del maestro boom. suscríbanse por favor a este canal suscríbanse eh, denle like compartanlo con toda su familia que conozcan que aprendan y, eh, y pues nada, reiterarte la invitación, Claire, la, el agradecimiento, bueno, la invitación para que nos mandes películas, claro, pero el agradecimiento por, por haberte dado tiempo de platicar con nosotros. Fue un verdadero placer, un, un, un descubrimiento muy grato poder platicar contigo. Y eh, pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego, más preguntas Adiós, Claire. Adiós, muchas gracias.